Una pañoleta es Una el, el símbolo, símbolo de pertenecer pertenece pertenece a un grupo. grupo. Y los colores de esta: el verde es la naturaleza y la, y la esperanza, sí. el verde la, es la pasión, y el amarillo la interculturalidad. Y el azul la del siglo, es el cielo que nos une a todos. No somos perfectos. No esperamos serlo. Solo queremos ser mejores y superiores Queremos cambiar el mundo. Empezando por nuestro barrio. Y queremos que tú formes parte de ello. Retutea, envidia, comparte y recomienda. se Encuentro!